Mientras la madre está aquí en su, en su huevo, en su burbuja, su burbuja feliz, aquí afuera hay todo un mundo que descubrir. Blue roads, this is a state, this is signal, this is light. Cover el other side. Uh -huh. Only five minutes walking distance. Okay. Then es you know, you know, This is wide building. el working. Okay. walking? Sí, es es Okay. Ya, ya estamos del otro lado de la estación Y ahorita vamos ya caminando a nuestro hostal Hotel, hostal, o que sea Y por fin hemos llegado a nuestro último hotel en Nova Delhi Se llama Bloom Rooms Está en la zona de Parham, Parham, la de mochileros aquí en Nueva Delhi, nos tocó la habitación 103 Bienvenidos a nuestra habitación en el hotel Bloom, Bloom Rooms Este es el nombre Bloom Rooms ¿Sí? y pues, Muy cerca de la estación de Nueva Delhi Muy, muy, muy cerca Esta es la habitación Tiene dos de muy buen tamaño y también están muy cómodas tiene su caja fuerte uh -huh. un de la cama su escritorio su lamparita, sus aguas tiene una lamparita ya adicional ¿Tan? ¿Tan se un, un... Se te carga. Una set de carga un set de carga y una repisita para que ponga sus cosas allá es arriba también manita. tiene lo mismo aire acondicionado su tocador su aire acondicionado una telesota telesota su tocadorcito pues tiene lo curioso es que tiene sus escaleritas para entrar al baño este es el baño el baño <coughs> Ay, perdón Esto es bastante bien su regaderita también es amarilla y su lavabito, todo con el mismo estilo Y... Ese es nuestro... Y acá tiene una ventanita ¿Estamos arriba? No, sé. no. Acá tiene es un una espejo. ventana Y esta ventana da a la calle Esa es la realidad Esa es la realidad de Papa Delhi. Un Así es, la, la vida aquí. Esta fue nuestra habitación en el Blue Rooms. Este es el Hotel Blue Rooms en Nova Delhi y allá al fondo, atrás de los árboles, hay un puente vehicular y atrás del puente está la estación de trenes de Nova Delhi. Prácticamente está a dos o tres cuadras de la estación. La ubicación es muy buena, pero esta es la, la vista que tienes. No, no es un pero, es parte de Nueva Delhi. Ahí tenemos un templo. Y está activo porque tiene bandera. Eso ya lo aprendimos. Esta es la bandera del templo activo. Ahí se ve el medio. Quiere decir que es un templo activo. Cuando no tienen bandera es que no está activo. En esta área tienen este café, agua y té. Bueno, ya se llevaron a la cafetera. Pero ya había este café y agua. Eh, te puedes estar sirviendo gratis o está incluido ahí abajo es la recepción nos tocó en el primer piso nuestra habitación es la 103 nos tocó del lado exterior pero está en la parte de los interiores que creo que son todavía más interesantes Estas son las habitaciones, habitaciones interiores. Tiene un área común y tiene una especie de jardincito. Vamos a caminarlo. Unas mesitas, unas palapas. No, son palapas, son brillas. vamos a dar la vista hacia afuera hacia el exterior pero desde el segundo piso la estación de trenes de Navadeli todo eso de ahí atrás La entrada es por allá, de aquel lado Ándale ah, pues Esos son los contrastes que tiene Abadele Por un lado un hotel muy... Muy fresita, muy, muy bien cuidado, muy bien acondicionado. Y por otro lado, todo esto. Para los fumadores, acabo de encontrar esto. Vamos a ver qué hay ahí arriba. Ah, tiene un como roof garden. Está un poco alto el escalón. Y solo es esto. Pero aquí no se tanto ruido. Al estar más arriba se oye menos ruido. Una mesita. Un cenicero gigante. Y esta es el área de fumadores. de que ya tienen todo para el chilero. Eh, entonces tienes su mapita. Te dan muchos mapas, te dan abajo, muchos. Hay, aquí abajo hay tips. Como una mini agencia de viajes y te pueden organizar un viaje por la India. Toda India, en, entonces, coche, en coche, en trenes, en lo, en lo que quieras. Como tú quieras. Ese es un buen tip si, si vienes como un poquito más este, a que te... Sin tanta, todo, Sin tanta aventura. Sin tanta aventura. Sin tanta aventura, sí. Y eh, hay un churo que te lleva a la estación de Nueva Delhi para que no pases por los baños y por todo entonces, este, ahí en cada hora aquí ya nos apuntamos nuestro nuestra de habitación nos apuntamos para las dos ya no vamos a tener que pasar por los baños públicos y, sí, y también te llevan a otros lugares ah sí, hay Conot Place, que es como el, lo más céntrico, lo mejorcito eh, y no tiene costo aquí tenemos llamadas gratis y puedes usar también estas Max. Buenos días desde Nueva Delhi. Mm. Ahí estamos en, en de nuestro hostal. Está bastante fresita. Y este... Hoy um, es buffet. Me pedimos fruta, ya me la estoy acabando, pero no hay fruta. Yogurt, un cafecito. Fruta, yogur, café. No, yo pidió un omelette. ¿Un omelette? Sí tortillas de aquí, panchata o no sé cómo se llama, Marta me pide su panchata uh -huh. y también tengo fruta y yogur o sea, y mi cafecito con leche. vamos a desayunar bien porque hoy vamos a ir a algunos malls esperamos, entonces necesitamos energía para... Nuestro último comer, día de en Delhi. Uh -huh. queremos también conocer la otra parte, si es que la hay <ríe> Por eso empezamos con esto uh -huh. más, más occidental uh -huh. Exacto Voy a grabarles el, el tour del. del Ese es el restaurante. Ahí está donde te sirves café, leche, té, agua caliente. De este lado son los jugos. Allá es pan tostado. Y aquí hay unas cosas que se llama body. No sabemos qué es, como frijoles y pequepins beans. Y ahí te hacen el omelette y te hacen lo demás. Este es el restaurante. La tiene los lugares. Ahí está la Maris, Los mantelitos. Los mantelitos son de. La Madis le gustó mucho el diseñito y todo el concepto de este lugar. Se llama Bloom Rooms. Dios. Esta es la cueva de la Madis, que la parte de esta en realidad. Acaban de hacer pipí ahí tres al mismo tiempo. Ya no alcancé a grabarlos. Aquí en esta pared. En esa pared estaban haciendo pipí. Es el baño público. Tres personas. Mientras la madre está aquí en su en su huevo, en su burbuja, su burbuja feliz, aquí afuera hay todo un mundo que descubrir. Dios. Toda esa pared es baño público. Es la vista que tenemos de nuestra habitación. Y es uno de El los hostales más fresitas. Este es uno de los hostales más fresitas y esta es la vista que tiene. Contrastes de Nueva Delhi.